Escúchate esta historia, es la historia de El Hijo del Pueblo. Es una historia como la de cualquier otro, como la tuya, que me han dicho que saliste de muy abajo, que no es un periodista que te hiciste de escuela, sino que te hiciste en la vida. Y yo me siento una gente como tú, del pueblo, que me ha hecho el pueblo y lo que soy... íntegramente se lo debo. ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzó a cantar Vicente? yo comencé a los yo creo que a los 17 años ya andaba de aficionado y y de ahí seguí, seguí y cuando murió Pedro Infante surgió Javier Solís uh -huh. y yo estaba muy joven todavía pero cuando muere Javier Solís yo ya cantaba uh -huh. y les digo siempre que es muy triste que se tenga que morir un ídolo, un ídolo que uno admira para que te salgan las oportunidades después de que anduviese tocando tantas puertas. Pero pero, pero usted, usted, Vicente, cantaba de cantina en cantina. Yo cantaba en, en, en cantinas. Era bueno, muy pobre. Yo cantaba donde donde viera para comer. Sí. Esa es la verdad. ¿Usted usted era muy pobre? Muy pobre. Bueno, hay una cosa. Primero, mi padre era muy rico. ¿Así? ¿Ah, sí. Eh, o sea, tenían, tenían mucho ganado. Ajá. Fracasó y nos fuimos a vivir a Tijuana fracasados... Y ahí anduve trabajando de bolero, lavando coches, este, eh, lavando baños. O sea, bolero, los, bolero es ilustrador. Bolero, ilustrando zapato. Eh, este, lavando los, los baños de los excusados. Este, ¿Usted? Sí. Y, pero eso, lejos de avergonzar, me, me da un orgullo muy grande, porque creo que eso es lo que hace que Aquilate realmente lo que que yo soy una gente como cualquier otra. Mm, y Entiendo que su padre murió de cáncer. Sí, él murió de cirrosis este, cuando yo tenía eh, 28 años. ¿Y su madre también murió de cáncer? Y, mi madre murió de cáncer mamal, mamal se dice, sí. eh, en un pecho, eh, eh, cuando nació mi primer hijo al año de casado. Vicente, su, ¿su mami y su papi lo vieron triunfar? No. ¿No, no. ¿No le da tristeza? Sí, cómo no. Y, y luego, cuando nació mi primer hijo, uh, que es Vicente, nació con los ojitos. Nació de seis meses y medio por la impresión de la muerte de mi madre. Mm. Y sus ojitos estaban completamente encontrados. Entonces, este, yo no tenía para pagar la incubadora. Y cuando, cuando yo tuve que sacarlo, lo metimos eh, en puras botellitas de agua caliente y ahí logramos que, se, que nuestro primer hijo se... Y, y Gerardo, que es el que mi manager ahora, y el de Alejandro, eh, nació de seis meses y medio y no tenía para pagar 600 pesos eh, de sanatorio mm. y tuve que andar en un lugar, en otro, y me decían, bueno, te damos trabajo, pero te pagamos este por debajo del agua 25 pesos, y tú pagas las cotas del sindicato de actores. Mm. Y uno tenía que hacer todo, porque con hambre se tiene que hacer todo, y más sí. si tienes que llevarle de comer a tu mujer y a tus hijos. Eh, son tres niños. Y Alejandro ya nació cuando ya, pera ese, de, ese de, ya de. nació con sus dos tortas, como mm. dicen, a, abajo del brazo. Con Angelito atrás. Sí. Y mire, Vicente, eh, su padre tenía ganado sí. y lo perdió. No? ¿No hubiera querido usted que lo hubiera vivido junto a su mami para ver lo que usted tiene ahora su rancho en Jalisco? Como yo te, te platicaba, uh, ahora en el rancho, cuando, cuando yo tenía 600 o 500 cabezas de ganado de engorda de una de las terrazas del, del rancho, me asomaba y, y se me rezaban los ojos, porque me acordaba de mi padre, sea decía, si hubiera mi padre, lo que yo pudiera darle ahorita. Y luego me iba, al, me iba enfrente, donde a, a, tenía toda la, la engorda de ganado, sí. y veía ya aquel rancho que pues, casi mucha gente de Colombia va, y me hace el honor de ir al rancho a conocer. Y cuando yo veía de enfrente el rancho, digo, la casa, Mm. Me acordaba de mi madre y era otra, otro nudo en la garganta Porque mi madre se murió con la ilusión de tener una casa propia Después de, del fracaso que tuvimos mm. eh, eh, Hablábamos de, del Hijo del Pueblo ¿Cómo es que dice la ranchera? ¿Cómo dice? ¿La canción? Sí Dice... Oye, pero no se funde No, no, no Dale, dale, se oye, se oye Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga. Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Cuando no tenía dinero Me sobraba corazón <risa> Es mucha heralia. Mira Vicente, eh... ¿Cómo hace uno para conservar después de 40 años de cantar semejante voz? No sé, es un regalo de Dios. Que... Pero, pero, ¿Pero se cuida especialmente con ah, alguna... Me cuido mucho. Yo termino de cantar y no sé de nada más, más que de descansar no, hasta no, otro día. ¿No fuma, no, no toma? ¿Fuma? Fumo y tomo, pero nomás en el escenario. Fuera del escenario no, ah. ni no tomo ni fumo para algunas canciones. En algunas, no, me llama la atención. y como ¿Ah, sí? a, Yo siento que al público, uh, es una cosa muy curiosa, el público, no de aquí de Colombia solamente, sino donde quiera, me ven como un familiar. Sí. Y yo siento que cuando alguien me da un trago de, por ejemplo aquí, de aguardiente, sí. y como sabe tan dulcecito comparado con el tequila, <ríe> no, pues a mí me sabe a gloria. ¿Eh? Y cantando, no, como sudo tanto, no me hace. Ahora que yo me tomo tres, cuatro copas acá y, y no, no sé tomar, y, mm. y me fumo tres, cuatro cigarros y, y me mareo. <risa>